Hola a todos los futuros participantes del YLA, mi nombre es Verónica Rodríguez, soy la cofundadora de YMIAP, una empresa abocada al desarrollo del de turismo en Uruguay y en la región, y tuve la suerte de participar del programa el año pasado, en el 2017. Bueno, y para todos eh, aquellos y aquellas que quieran eh, participar del programa, les recomiendo que en la, la solicitud este, trabajen eh, con anticipación, que practiquen bastante para la instancia de del video, el marse, yo qué sé, eh, hacer una, una sesión de preguntas y respuestas a uno mismo en el espejo, todo eso es una, es una práctica que viene muy bien. Lo importante es que todo el mensaje quede claro, que sea conciso, que quede bien explicado el, el proyecto de lo que se trata y sobre todo los objetivos, ¿no? los objetivos este, que tienen eh, para, para el programa, lo que quieren este, conseguir. Bueno, mucha suerte a todos y bueno, a trabajar en esa, en esa solicitud.